Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JS. Bueno, gente, el día de hoy les voy a traer un video muy importante, 100% práctico para ustedes. Espero que le disfruten ya que hay mucha gente que no alcanza el dinero. Bueno, pues hoy vamos a hablar de NFC doble. En este caso, gente, yo tengo un teléfono. Este es un Samsung pero en marca china, es decir, en homologado. ¿Qué vamos a hacer gente en este teléfono? Vamos a desbloquear el email con la herramienta de NSKW. Con, con la que lo tenemos acá. Entonces, miren yo voy a encender este teléfono. Parece todo real. Este es un S20 Ultra 5G. Pero, ¿qué pasa gente? Que este teléfono es un teléfono chino. Más claro, es un teléfono corriente. ¿Qué pasa? Normal va a encender. Ahí cuando, se, cuando enciende puede mostrarse que no es un teléfono original Entonces Pero si sí prende con Samsung como ustedes pueden verlo Vamos a esperar a que encienda Ya gente entonces como ustedes pueden ver es todo un real este equipo Pero el problema es que es un equipo básico, es decir chino no Bien, cómo, cómo identificar gente, ojo esto es muy importante Ustedes pueden mostrarse acá en los programitas que tiene este Samsung. No son originales, gente. Estos programas que tienen este dispositivo no son originales. La cual es un teléfono homologado. Pero pues si ustedes a veces no les alcanza el dinero pueden comprarlo. Ya. Entonces vamos hoy día a enseñarles cómo desbloquear la línea, cómo reparar el email. En este caso vamos a mostrar cuántos emails tiene. En este caso podemos ver que tiene tan solo un email. Bueno, gente, ahora nos vamos atrás. Vamos a ir a ajustes. En muchos casos, en muchos teléfonos. Información del teléfono. Vamos a presionar donde dice el número de compilación. En este caso, que no, que no lo tenemos. Acá lo tenemos. Vamos a presionar varias veces. Y, y vamos a salir hacia atrás. Gente, esta es una forma rápida para que ustedes puedan sustentar. A veces, porque no hay para comprar una caja para poder desbloquear a tus equipos. Ahora le vamos a opción de desarrollo Activamos OEM Lo presionamos Habilitamos Y depuración USB Bueno gente una vez estando ahí Pues vamos a apagar el dispositivo Listo Ahora vamos a ir a nuestra computadora Y vamos a Yo lo voy a subir para que lo puedan descargar Desde mi blog Lo que es la NSK doble crack Crackeada Ojo, un, dat un dato muy importante Antes de instalar la NSK doble crack, gente, Hay que deshabilitar cualquier antivirus que tengamos O protección a tiempo real de Windows O también Deshabilitar lo que es Windows Defender Porque caso contrario, pues la NSKW doble En este caso se, se eliminaría Porque es como un virus Mírate, Una vez ya teniendo acá el archivo descargado Pues Vamos a extraerlo en una carpeta. Vamos a traer acá en NSK doble. Vamos a dar así de todo. Y en este caso, vamos a buscar donde está la carpeta de NSK doble. Vamos a sacar carpetas Acá lo tenemos, gente. Una vez que lo tenemos acá, pues vamos a abrirlo. Se va a abrir una, una ventana, algo así. Lo vamos a tener en SK doble. Crack. Acá lo que vamos a hacer, gente, es ejecutar como administrador o abrir como ustedes lo puedan dar vamos entonces abrir lo vamos a dar a que sí y vamos a esperar un momentico que se nos abra entonces la aplicación mi gente como ustedes pueden ver ya se nos ha abierto obvio esta opción solamente está para mtk vamos a dar donde dice mtk estar A esperar entonces que cargue, ahí está muy bien. Ahora, acá podemos minimizar, podemos minimizar esta carpeta, podemos cerrar esto, pero no hay que cerrar esto que el de acá ni el de acá. Acá Ya esto se abriría entonces en ese doble como les estaba mostrando. Acá hay varias opciones: tenemos la opción de e-clocking que es liberar, ojo, esta. NSK 2 es para cualquier teléfono De MTK, gente, lo va a pasar a la línea De modo apagado Tenemos un clock que es eh, Liberar, tenemos el servicio De FRP También para algunos teléfonos que tienen FRP también lo va a desbloquear Es decir, la cuenta de Google Y tenemos la opción de Email Tools Nosotros como queremos hacer el proceso de Email, Lo vamos a dar en Email Tools, Gente, acá NSK no es como otros programas que tú colocas Y te te va a parar en el número 15. En este caso tienes que contar tus dígitos de tu email. Entonces voy a colocar un número por ejemplo 15 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Ya listo, gente. Ya tenemos el email 1. En este caso como vimos que tenía un solo email. Y le vamos a dar en Repair email. Una vez que estamos ahí con el teléfono apagado, vamos a conectar el cable USB. Como ustedes pueden ver, se dio un proceso. Se sonó que desconectó el dispositivo Y vamos a esperar que continúe con el proceso Y listo Eso sería todo para reparar lo que es el email De cualquier Samsung homologado O Huawei homologado que tenga El sistema operativo chino En este caso como muchas personas lo llamamos Este teléfono gente no es original No se vayan a confundir Es un teléfono homologado en procesador MTK Ojo la NSK doble también sirve Para infinidad de teléfonos MTK Cantidad de teléfonos, gente, desbloquea está en ese catálogo. Yo ya tengo mucho tiempo y me ha dado bastante dinero. Y este video pues va dedicado para gente que a veces no lo tiene el dinero justo para comprar las cajas que se necesita. Este es un crack, pero es muy importante, sirve. Como les dije, antes de instalar hay que nosotros, gente, lo que es desbloquear el antivirus, deshabilitar para que no se nos dé ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver si nos ha cambiado el email. ahí, entonces gente vamos a nuestro disco numeral 06 numeral tenemos el mismo email que tenemos en el NCK, exacto, verdad entonces, este video es 100% práctico, comprobado para todos los celulares chinos con procesador MTK bueno gente, espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y darle un buen like ya que les va a ayudar bastante cualquier duda, déjenlo en los comentarios no olviden de visitar también mi blog y mi página de Facebook tutoriales JS. Nos vemos en un próximo video.